No, la detención del capo más buscado en el mundo después de don Pablo Escobar Ahí tenemos la imagen, señor director, gracias eh, Para decirle que fue detenido el jefe, oye bien, jefe de jefe Jefe de jefe Es el narcotraficante más poderoso después de don Pablo Escobar Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel uno de los eh, narcotraficantes más buscados en Colombia. Fue capturado en una operación conjunta entre el ejército de la policía eh, en lo que se puede eh, ser uno de los golpes más importantes en esa estructura criminal. Así lo han confirmado este, el pasado sábado el presidente Iván Duque, alias Otoniel, no solo estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, también por abuso de menores, dijo el mandatario que celebró la denominada Operación Osiris. En esta operación participaron las agencias de la DEA, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Oye, oye, oye, oye, cuáles países se pusieron, trabajaron en conjunto. Gran Bretaña, Estados Unidos y Colombia. Este señor se dice que Pablo Escobar era un chivito alto de fuego delante de este señor. Entonces, una, una vaina... Que, que, que ha remediado la mata, eh, no solamente a la estructura en Colombia, sino a nivel internacional. Recordemos que los tentáculos del narcotráfico eh, están ramificados prácticamente a nivel planetario, principalmente en Centroamérica, eh, Norte, Suramérica, Europa, ¿eh? Gran Bretaña. Y miren ustedes ahí las imágenes, esto fue el sábado pasado, y Colombia se anota ahí, se enfría con los Estados Unidos, porque en realidad este narcotraficante eh, era una persona muy peligrosa, Mira, muy y, peligrosa. Y se dice que él era el jefe de, del Chapo Guzmán. Ya no estamos hablando que el Chapo Guzmán, se decía que después de, de, mi, de Pablo Emilio Escobar, una captura, la, la próxima captura después de la de Pablo, eh, más grande, era la del Chapo Guzmán. Y se de, siempre se ha dicho que él era O'Taniel, era el jefe de. de, de Pero de, recuérdate de, de que. Guzmán. que espérate, vamos por parte, vamos a ver. que Chapo Guzmán es en el cartel de Sinaloa en México. Sí. sí. Y estos dos son, de son Colombia. colombianos. Pero recuérdate que él, y recuérdate que O'Taniel viene de, del Pacífico del Golf también. Sí, pero es, es colombiano también. ¿Tienes relación? Para que entiendan un poquito de todas esas narconovelas y narcoseries que uno ha visto. <risa> claro. O vamos a decir socio entonces. No, no, no. no, no. Paisa, espérese. Paisa y los colombianos. La droga se produce en masa en Colombia. En México son grandes distribuidores, que son los que la pasan a Estados Unidos, Centroamérica y Europa. entiende. Entonces eh, eh, es una forma, o sea, parte de lo que son las estructuras de estas, de estos carteles del narcotráfico. Pero en realidad, en realidad, en México eh, uno de los más grandes narcotraficantes eh, hasta la fecha eh, es el Chapo Guzmán. Sí. O sea, se habla de de, de, de, de sumas eh, millonarias eh, que le incautaron y todavía este cartel sigue manejado por su hijo. Que recordemos que fue arrestado. Eh, ante la pandemia, en el 2019, me parece, fue arrestado en Sinaloa, eh, en Mazatlán, donde yo estuve recientemente, la en el Caribe. Mazatlán eh, pertenece al estado de Sinaloa, en México. Entonces, eh, fue capturado y el presidente, Manuel López Obrador, tuvo que negociar con el cartel y soltarlo, porque hubo una masacre, o sea, bajo un ejército de las lomas, o esa gente vive en la loma de Sinaloa, y bajaron y tuvieron que liberarlo. Y el presidente se doblegó y lo entregó. Porque él decía, es mejor tener este loco suelto. Y no ¿eh? una masacre. Y no la masacre. No, que hubo una masacre. Hubo un tiroteo ahí en Mazatlán eh, que duró Horas. Horas. Eh, eh, eh, todo el ejército de, de, de, de, de, del Chapo Guzmán Que ahora lo hace el Chapito Y tú sabes que luego después de, de, de la captura del hijo Que lo soltaron Entonces agarraron a la esposa de, de, no, de a, a Coronel, no, a, cor a Coronel A cor Coronel estaba viajando a Estados Unidos Al principio la desligaron Pero ella siguió con una estructura de narcotráfico sí. Y fue agarrada por narcotráfico ¿Entiendes? Pero ella fue agarrada a Estados Unidos Sí ahí es diferente, porque si el chapito lo agarran en Estados Unidos, Ay, le cantan bingo. No, ¿Eh? no hay de vuelta atrás. Le cantan bingo, pero es. eh, esto yo creo que es una noticia favorable, eh, principalmente para los que tenemos tú, eh, Paola, yo, Videlqui y Luis no tienen, pero nosotros que tenemos hijos adolescentes, gracias a Dios, son muchachos sanos, pero, señores, miren, eh, eh, en la casa que cae un, un, un, el, el vicio de la droga con un hijo adolescente, o con cualquier persona, miembro de la familia. Miren, gracias es eso desgracia es peor que un constante. cáncer, peor. peor que un cáncer. Porque el joven que está ya adaptado a estas sustancias alucinógenas y este cerebrito y estas hormonas combinadas, oye, matan y hacen de todo por el dinero para suplir su vicio. Dios libre un hogar donde llega la maldición de la droga. ¿eh? Así es. Así que yo creo que una noticia eh, que hay que celebrarla en todos los países... Donde el narcotráfico, por ejemplo, aquí en República Dominicana, ahí tenemos el caso Falcón. ¿Eh? Miren ustedes, las drogas que se quedaba aquí, y todavía, miren ustedes, en el sector San Martín, en San Francisco de Macorís, que tuvieron que, que, que lanzar el eh, eh, país seguro, y, y, y jóvenes valiosos como Kobe Bryant, como Kobe. Eh, Brian, ¿cómo no, es? No, no, Kobe Bryant era un... No, no, Brian. Kobe, Kobe. Kobe, ¡Ay, de baloncesto! ¡Dios mío! Winston, él, Winston él se llama. Kobe. Winston Kobe, este jovencito... Eh, eh, Otro de atleta contista. de baloncesto. Sí, y, y, y mira cómo fue masacrado, acribillado por vaina de narcotráfico, sin él estar en esa vaina. Pero hablando tú de la Operación Falcón, mira las operaciones como ellos estaban en todo el territorio de nuestra República Dominicana, cómo ellos operaban, Roberto... Cómo ellos querían lavar su, su dinero con diferentes establecimientos de gasolina, con agencias de vehículos. O sea, estaban por todos los lados, en la nariz de nosotros. y Nosotros no lo sabíamos. Por sí. lo menos nosotros, los lo que estamos aquí, hey, no hey, lo sabíamos. Quiero un saludo al subdirector de la Policía Nacional. Ah, Perdón. tu amigo, tu amigo. Perdón, ¿eh? Perdón. <risa> Perdón. General Oliveson Olivense Minaya, caballero. Primo suyo. Hermano, ¿Eh? su hermano. Her hermano, su hermano. Sí. Vamos a tener una entrevista con él, posiblemente hoy o mañana, de padre, ya telefónica, padre. para que nos hable de las expectativas como subdirector. Recuerden que es subdirector prácticamente Es el ejecutivo, el que, el que le resuelve al director. Y mira, tenemos la. Que de... el director, perdón, el general Alberto Ten, que lo mío personal, mi hermano, que también lo vamos a entrevistar un día de esto para ver los planes que tiene la policía. Porque estoy muy contento con estas combinaciones. Ambos generales, lo, lo conocemos, pasaron por la plaza de la provincia de Duarte y allí la gente eh, todavía los, los extraña. Porque durante, eh, bajo su comandancia, eh, la provincia de Duarte no tuvo los niveles que tiene hoy en día de, de, de, de, de delincuencia, narcotráfico, microtráfico y todas esas cosas. O sea que son personas que donde pasan dejaron huellas positivas. Ambos generales, eh, tanto el director, el nuevo director de la Policía General, eh, de la Policía Nacional, el general de brigada, Alberto Ten, y el subdirector, Orison Olivense Minaya. Ambos dos personas eh, de nuestra grata eh, amistad y respeto. ¿Eh? ¿Qué está frío? ¿Qué va? Vale? Entonces ya eh. yo puedo dar una galleta, por ahí tú me sacas. No, depende a quién tú se le dé la galleta. Si se la da un policía, yo te tranco yo. Que se la dan policía sí, a la policía hay que, que respetarla que, y se la, la, sea que a cualquier a la, ciudadano pero se que señor, le pueda pero la, la, no si, no, si, no, si me la dan da a mí si. le, la vamos a condecorar, la llave San ha no. miren eso, yo te pregunté, te quiero te decir, decir señores. miren, miren a la policía hay que comenzar a respetarla yo lo he dicho aquí hace mucho quien les habla, a mí me manda a parar cualquier miembro de la policía de la DGC, yo me paro con respeto tenemos que respetar a nuestra policía. Si yo lo hago en Nueva York, si yo lo hago en sí. Europa, si lo hago en Venezuela, que cuando me paran una autoridad, sí, señor. ¿Y por qué aquí yo quiero faltarle al respeto a la autoridad? A la policía hay que respetarla. A la autoridad hay que respetarla. No es que, que usted sabe quién soy yo, usted es un civil y ellos son la autoridad. Punto. Ah, que eh, eh, eh, en su momento el miembro de la DGC o el miembro de la policía tenga o no tenga razón, bueno, para eso están los tribunales y para eso están las, eh, eh, las altas instancias para usted ir y denunciar, mire, fui maltratado discriminado por un policía o por una DGC, pero en el momento se lo doy el consejo, siempre lo he dicho, evite esa vaina respételo es verdad que hay policía que se le va la mano pero mientras se le va la mano es la autoridad que se le está yendo la mano o, o, o, o le pongo este ejemplo, atención Luis, Videl y, y nuestra querida Paola, le voy a poner un ejemplo. Paola, ¿tú que tienes hijo? ¿Tú tienes hijo? Tu hijo te falta respeto, tiene que respetarte, ¿verdad? Ahora, tú te equivocas y le dices una cosa que no es y tú no tienes la razón. ¿Él por eso tiene derecho a faltarte el respeto? Claro que no. Porque usted es su madre, usted es la autoridad, claro. eso es la policía. Ah. ¿Sabes ¿Cómo, yo digo en sí? mi casa? ¿Eh? Yo soy ley, batuta y constitución. ¡Claro! Contigo, mi sí. usted. ¡Claro! Y así hay que respetar. Si, no, si nosotros como adultos, como ciudadanos, que exigimos bastante nosotros como ciudadanos, ¿eh? pero también tenemos deberes, porque la gente nada más lee, mi derecho, mi derecho, uh -huh. mi derecho, mi derecho, así y sus mismo. deberes. Su deberes es lo que usted tiene que hacer, cómo debe comportarse. Entonces, eh, vamos, vamos a ver si asentamos esta vaina. No podemos seguir, vamos a aprovechar... Este presidente que está con, con tanta emoción con la reforma policial, el mismo ministro de Interior y Policía, eh, ahora con un nuevo director y un subdirector, que yo entiendo que es una combinación muy buena. Nos vamos a dar un director y un subdirector de lujo. Eso sí te lo puedo sí, pero yo, tenemos yo asegurar. Que poner. Ahora tenemos nosotros que, lo... No, lo vamos a dar de lujo porque son gente que nosotros podemos confiar, que trabajan. Y nosotros como ciudadanos, entonces tenemos que colaborarle, como tú dices, con el respeto, porque si un si un policía, un cualquier militar y policía, porque son dos cosas totalmente diferentes, nos mandan a parar, pues nosotros debemos de, con el deber cumplir, pararnos y ver, y ver qué la autoridad quiere con nosotros. Y si estamos en falta, bueno, pues estamos en falta. Tenemos que cumplir, señores, cuando a mí de, a título personal cualquier policía me para, yo con mil amores me paro, yo no tengo ningún inconveniente, porque yo no ando en una ilegalidad, entonces, okay, ¿por okay. qué tengo yo que no pararme? Y de igual manera muchas personas se paran y dicen, eh, ¿y por qué usted me para? Yo soy fulano. No, señores, espere que la autoridad le pregunte que anda buscando. A mí me pasó un caso, Roberto, hace como dos o tres años. Ajá, andaban buscando... Pasó? No, andaban buscando ya. un Hyundai N20. ajá Eso es mucho, Paola. Hace más de tres años. Sí, pero ¿qué pasó? Que andaba en la parte alta de San Francisco de Macorís. Qué pasó con Hyundai N20? Yo, Entonces yo andaba en un Honda Accor gris, que ajá. no tiene nada que ver con la policía. ¿Qué un con un N20? No, no sé qué pasó, está pero la policía... que ver está, está, está el día con el Hyundai de la pareja de... La policía, mira, mira, Roberto, la policía, yo andaba con una persona, no encañonó no. y nos mandó a parar. Y yo andaba manejando. Yeah. Yo me paré muy normal. Lógico, yeah. en el momento me puse nervioso porque eran muchas personas. Yeah. Pero cuando me pasa el hecho, el mismo policía nos dijo, discúlpenos, es yeah. que andan un carro atracando". entonces Si yo hubiese ido a la lado, pre no, la, pregunta, no, la pregunta sería, eh, Luis Videlqui, ¿y con quién andaba Paola? Vamos a la pausa. <risa> Ay, Dios.